Hola, yo soy Arnaud, enólogo de la Viña Otfiel. Hoy día te quiero presentar un vino de la línea Armador, un Merlot. Es un vino con mucha potencia, un vino con aroma de fruta roja, de ciruela, con tanino presente. Es un vino que acompañará perfectamente la mayoría de tu, de tu plato, así que disfrútalo.